En el primer día mundial contra el foie gras, activistes igualdad animal s'han mobilitzat a Barcelona davant del consulat francés com a senyal de protesta en contra de la producció de foie i han demanat la seva Aquí Equipats amb material audiovisual que mostra com les aus són sabadas han fet un lliurament d'una carta al cónsul instant a França a posar fi a l'alimentació forçada dins de les seves fronteres.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 Esta iniciativa ha tingut lloc durante la Semana Mundial contra el foie gras, en suport a la crida de la ONG francesa L214 y de grups grupos internacionales de igualdad animal que han dado a terme acciones simultáneas a Londres, Stuttgart, Madrid y Burdeos. que el rebuig social davant del foie es creixent y que mes a 5 países del món es permiso esta práctica, Francia ha alabat el estatus del foie gras a patrimonio cultural y gastronómico protegido. Una práctica que suposa el maltratamiento de millones de i y ocas para conseguir un fetge malalt de un animal torturado. L'encebat consiste en alimentar por força a las aus con grandes quantitats de menjar, inserint los tubos para el l'estómac, per tal de para provocarles una malaltia anomenada lipidosi apática. El nombre de animales que moren durant l'encebat es 20 vegades superior a consecuencia de las faridas o de infecciones causadas por el tubo metálico que se ha introducido forzosamente por la gola o de a la fallada de sus órganos vitales.